¿No? Eso sucedía hasta el año pasado, ¿no? Eh, 2022. A partir de enero, ¿no? De esta gestión, estos, estas personas, estos contribuyentes, ya no son considerados como empresas, sino como personas naturales y, por lo tanto, van a, cambian de su, re, de su régimen de tributación al régimen complementario al IVA. Acuérdense, muchos servidores públicos que o personas que están trabajando y cada mes tienen que llenar una un, declarar un formulario 110 y declarar las facturitas de compra que claro, tienen claro. para verse eh, grabados por el IVA. A partir de esta gestión, los profesionales independientes, abogados, contadores, auditores, etcétera, han cambiado a este régimen. ¿no? Básicamente eso se aprobó en la ley. y lo que se determinó en, en, en sus condiciones para ese traslado de esos profesionales independientes. Entonces, la, el decreto no puede ir más, para, más allá de la ley, primer elemento. Segundo, eh, las operaciones eh, comerciales, la compra y venta de algún producto, un bien, ya sea en físico o por internet, en línea, o claro. el pago, las transacciones financieras que hagamos, no estamos sujetos a este decreto, porque en el decreto lo que estamos haciendo es cambiar del régimen de las funciones independientes y no este tipo de operaciones, ¿no? como es el caso de, de, de las operaciones financieras o eh, las operaciones digitales. El diputado señalaba de manera intencional descuidismo tributario y decía que ahora vamos a, a tener que pagar aquellos que estamos consumiendo algún streaming, como el tema claro. de lo que sería... Hablando acerca de los, de los servicios de streaming, ¿no es cierto?, de las plataformas de Netflix, eh, HBO Plus, Disney Plus, etc. ¿No es cierto que claro, la gente ya va consumiendo de forma eh, masiva? Eh, lo que aseguraba el diputado Coca, que a través de este descuidismo tributario, que usted también ha hecho referencia, el... Eh, ciudadano Común va a tener que pagar justamente por los mismos, va a tener que tributar. ¿Qué es lo que sucede en torno a este tema? Aclárenos, por favor, la figura. Vuelvo a reiterar, el Decreto Supremo 4850 lo que reglamenta es el traslado del régimen tributario de los profesionales independientes, abogados, contadores, auditores, etc., de, de que antes estaban tributando en el concept, bajo el concepto del impuesto a las utilidades de las empresas, nos hemos trasladado a que ahora tributen bajo el régimen complementario al IVA. Es decir, estos profesionales independientes ahora van a poder presentar como descargo para el pago del IVA, van a poder presentar facturitas de luz, facturitas de eh, sus supermercados o compras en el mercado, Todo facturas de, de, eh, de, de, de pago de pensiones de sus, de sus hijos, que antes... En el, ...en el régimen del IUE no se los consideraba. Tú me dirás, ¿qué ha pasado desde, desde julio hasta diciembre? La ley sale en julio, ¿y por qué hemos reglamentado en diciembre? Durante todo este tiempo hemos venido trabajando con estos sectores... ...para justamente ver el tema de la parte ya operativa, la parte reglamentaria... ¿no? ...y ellos estaban, están, no estaban, están obviamente muy eh, satisfechos de que se les haya cambiado y se los trate no como empresas, sino se los trate como personas independientes, como si fuesen un consultor contratado en una entidad privada o pública, de la misma situación. Entonces le hemos dado la misma situación a este tipo de personas. Por lo tanto, en este decreto supremo no estamos normando, ni está normándose o está estableciendo algún impuesto sobre otro tipo de hechos generadores como la venta o compra de bienes o servicios que tiene que ver con el tema de, eh, de cobrar eh, impuestos a, a la persona que está consumiendo Netflix o algún streaming ¿No tiene nada que ver con o... eso? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, yo he eh, hecho una declaración el día eh, miércoles sobre este tema en particular, donde me he referido particularmente a, a, a las declaraciones del, del diputado Roca, y ahí les he, he desmentido categóricamente las aseveraciones, las aseveraciones de este diputado porque están totalmente des desatinadas eh, y lo único que buscan, fíjense la declaración, la declaración la hace días antes a la convocatoria de las marchas de estos movimientos para poder salir en defensa eh, de un tema político. Lo que quería el diputado es eh, incorporar ¿no? eh, temas a, a, a, para que la gente pueda eh, entrar en zozobra, en temor, en incertidumbre de que el gobierno está yendo eh, en contra de la población y determinado consumo que la gente tiene, como tú decías, en algunos casos en particular, eh, que consume de manera masiva. Entonces, aquí no hay, hay que desmentir, no, no, no se tiene. Yo le invito al diputado, a través, si es que está viendo el canal, que tome, que tome un, un asesoramiento más, eh, eh, más serio y, por, por otro lado, que tome un cursito básico de tributación, ¿no?, muy bien, le agradezco por su tiempo y por esta aclaración que nos brinda eh, viceministro. es importante conocer todo lo inherente a esta normativa, la 4850, los alcances que tiene sobre todo y si beneficia o no a la ciudadanía, a la población boliviana. Le agradezco por la información que nos brinda una vez más. Hasta otro momento. Gracias a ti, Alexander. Hasta otro momento. Un saludo a Cochabamba. Johnny Morales, eh, viceministro de Políticas Tributarias, aquí en la revista Buenos Días de Televisión Universitaria.